Vamos a resolver esta ecuación que vemos justo aquí arriba. Es una ecuación con valor absoluto. Vemos de que hay tres sumandos en el lado izquierdo. ¿no? Tres, o tres términos. ¿no? Tres términos, una suma y luego una resta y al final un x. Esos tres términos que están entre barras, las de valor absoluto. Este, vamos a tener que igualarlos a cero. Empezamos. x menos 5 igual 0. x más 1 igual a cero. Ese método es el método de los puntos críticos. Los puntos críticos siempre se van a hallar cuando igualamos a cero cada uno de estos, cada uno de esos términos que están entre las barras del valor absoluto. Así que obtenemos esto. X igual 2. Trazamos la recta. Y esto es muy importante porque a partir de acá Vamos a generar los diversos casos en los, cuales podemos reemplazar, en los cuales podemos reemplazar los valores de esos valores absolutos. De esos tres valores absolutos que aparecen ahí. Así que empezamos. El, el de menor valor viene siendo el menos, menos uno. Sí, es, el, es el número más pequeño, menos uno. El que sigue viene siendo el 2 Luego sigue el 5 ¿No está. Y ahora, acá tenemos un negativo, negativo infinito y acá tenemos un positivo infinito, ¿verdad? Bien, ahora vamos a trazar unas líneas verticales para poder, poder determinar los intervalos Los intervalos en los cuales podemos reemplazar el valor de esas barras De estas barras, de aquí el valor absoluto okay. ya Y pues ahora, ahora tenemos el intervalo este intervalo que estoy marcando aquí un verde bueno, o sea, estos puntos que acabo de marcar en la recta numérica me está generando cuatro intervalos ¿sí? el intervalo para las x menores que menos 1 el intervalo cuando x está entre menos 1 y 2 cuando está entre 2 y 5 y finalmente cuando es, es mayor que 5 cuando x es mayor que 5 bueno siempre acá en la izquierda empezando por la izquierda en este primer intervalo empezando por la izquierda es siempre estricto desigualdad estricta o sea no es mayor o igual o menor igual en el siguiente sí en este intervalo en el segundo intervalo sí empieza con intervalo cerrado en esta parte primero abierto en menos 1 luego cerrado en menos 1 aquí es abierto y luego cerrado acá, ¿no? o sea, abierto en 2 y cerrado en 2 en el siguiente, ¿no? aquí, ¿eh? cerrado. Luego, aquí, menor que 5 es abierto en 5, y acá debe ser mayor o igual que 5, o sea, en el primer, oh, en, en, este, en este intervalo, no lo toma el 5, en el siguiente ya lo está tomando, ya lo toma en cuenta para los valores. ¿vale? Entonces, ya, significa de que hay un caso 1, 2, 3, hay 4 casos cuatro casos que debemos de considerar para resolver la ecuación con valor absoluto que me han dado, pues es justamente esta, esta ecuación que me han dado aquí. Lo vamos a resolver o lo vamos a reemplazar esos, esas barras de valor absoluto, lo vamos a reemplazar de acuerdo al intervalo. Entonces aquí le ponemos caso 1. El caso 1 es si x es menor que menos 1. ¿Qué ocurre? Si x es menor que menos 1, tendríamos que x más 1 es menor que 0. Y por ende, al ser una variable, esa expresión menor que 0 significa que su valor, un valor absoluto debe ser igual a negativo menos x menos 1. O sea, cada uno de estos términos, el x y el 1, va a cambiar de signo siempre. Por lo que es una cantidad menor que 0. También a partir de esa desigualdad podemos obtener esta expresión que vemos aquí, x-5. Aquí, aquí, ¿Cómo lo obtenemos x-5? Aquí en el lado izquierdo restamos 5 y en el lado derecho también para no alterar. Restamos 5 en cada lado de la desigualdad. x-5 menor que menos 6. Y también sabemos de que menos 6 es menor que 0. Podemos conectar estos dos extremos de esa desigualdad doble y encontramos que x menos 5 es menor que 0. Lo cual, lo cual esto me está indicando de que su valor absoluto de esa expresión es menos x más 5. Podemos ver de que cambiamos el signo de la x y también del menos 5. Por el hecho de que tengo una cantidad menor que 0. Bien, ahora lo que sigue es también ver qué pasa con, con los demás, es decir, ya tenemos este x-5 menos en valor absoluto, ya lo vamos a reemplazar por esta cantidad que vemos aquí, ya tenemos el x más 1, sí, acá está el x más 1, vamos a reemplazar por su respectiva equivalencia, y este también, es con la finalidad de que desaparezcan los barras, los barras del valor absoluto es lo que no nos deja despejar la ecuación. Bien, seguimos en el caso 1 y vamos a hacer que aparezca esta expresión x-2. menos a partir también de esta, o sea, de esta misma expresión. Con esta misma expresión podemos hacer que aparezca la expresión x-2. ¿Cómo? Pues, como acá dice menos 2, habría que restar 2. En ambos lados, restamos 2. Restamos 2 en cada lado y así tendríamos menos 3. O sea, en el lado derecho tendríamos menos 1, menos 2, menos 3. En el lado izquierdo solamente la letra x-2. ¿Y entonces qué significa? Significa que esa cantidad, el menos 3, es menor que 0. De hecho que sí. Conectando este extremo con este otro extremo, encontramos x-2 menos menor que 0. ¿Sí? Al ser menor que 0, su valor absoluto de x-2 menos es igual a menos x menos 2. ¿Sí? Aunque como ya lo había mostrado antes, directamente le cambiamos el signo a ambos, a ambos términos. O sea, le cambiamos el signo a esta x y al menos 2. A la x, al cambiar de signo, menos x menos x... Y cambiarle de signo al menos 2, me va a quedar más 2. Más Bien, ahora ya lo tenemos. Vamos a marcarlo con un resaltador. Lo que vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar este aquí, con el, el 3 de ahí. Y también vamos a reemplazar el x-5. menos Y también lo vamos a reemplazar de, de acá. Aquí, ahí lo reemplazamos. Y también este x-2. Ese aquí en valor lo vamos a reemplazar aquí. Sí. Así que vamos a, a sí, vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a pegarla por aquí. Ok, vamos a ponerlo delante del texto. Ahí está. Ahí está. Esa es la ecuación que queremos resolver en el caso 1. También hay que resolverlo en el caso 2, caso 3, caso 4. En, la ecuación, eh, bueno, en, la, en esta ecuación vamos a poner el verdadero valor, bueno, su, su valor, lo que, lo que hemos encontrado. Menos x más 5. Menos x más 5. Vamos a ponerlo entre paréntesis porque estamos reemplazando. Para poder tener una idea de que estamos haciendo lo que estábamos haciendo en este paso. x más 1. x más 1. Menos x menos 1. Lo colocamos ahí. menos x menos 1. Ya. Y luego el x menos 2. X menos 2 aquí está. Su valor absoluto es menos x más 2. Pero hay un menos afuera. Bueno, eso de ahí lo vamos a paso a paso ir desarrollando. Simplemente hemos bajado el signo menos de la resta. Ya. Y bueno, ya, ahora sí, solamente me queda la x que está en el lado derecho. Ya está. Lo hemos reducido entonces a una ecuación lineal que ya es manejable. Menos x más 5, menos 3x menos 3 más x menos 2 igual x o sea lo que hemos hecho acá es transcribir tal cual está el menos x lo bajamos tal cual el 5 lo bajamos igual 3 por menos x 3 por menos x es menos 3x 3 por menos 1 es menos 3 menos con menos da más más x menos con más da menos y el x bueno, queda indicado así que vamos a reunir la, las x con el, con el resaltador vamos a a ver, ¿cuál es la que vamos a asociar? Vamos a asociar esta menos x con esta menos 3. Esta se cancela con esta. Así que va a, quedar, va a quedar menos x menos 3, sería menos 4x. Y en cuanto al 5, este 5 con este menos 3 me da menos 2 positivo y con el menos 2 se cancela. O sea, 5 menos 3 menos 2 positivo. Sí, 5 menos 3, es 2, menos 2, es 0. Listo. Más 0. ¿sí? Igual 0, ¿no? Porque ya había anulado la x del lado derecho. Sí. Creo que me va a quedar x igual a 0. Me da una opción porque de hecho quedaría menos 4x más 4x igual a 0. Y el menos 4 baja a dividir al 0. Entonces x vale 0. Necesariamente. A eso le llamamos solución 1. Solución 1, 0. Después hallaremos una solución 2, una solución 3, solución 4, y luego interceptamos todas las soluciones. Pero antes de eso vamos a ver si es que a la hora de reemplazar se cumple. Vamos a hacer una comprobación. Ya. A la hora de comprobar, vamos a reemplazar en la ecuación. Pues en la ecuación que tenemos ahí. Ahí dice x menos 5 más 3 por x más 1 menos x menos 2. Igual x. ¿okay? Esto ya sabemos de que se debe reemplazar de acuerdo a lo que tenemos. Lo que habíamos hallado era el 0 menos 5. Más 3 por 0 más 1. Porque ya sabemos el valor de x. Solo asume un posible valor hasta el momento. en el caso, Porque hay que ver los demás casos. Igual 0. O sea, bajamos la x pero como 0. Ya está. Menos 5 en valor absoluto es 5. 3 por valor absoluto de 1 sería 3 por 1. O sea, 3. Menos, valor absoluto de menos 2, que vale 2. Pero hay un menos, como podemos ver, aquí este menos se baja tal cual, pero valor absoluto de menos 2 es que pierde el signo y se vuelve 2 positivo. Igual 0. Ven que la solución no es, no es compatible, me parece. 5 más 1, porque aquí estaría restando 3 menos 2, es 1. 5 más 1, 6. 6 es igual a 0 y por eso yo estaba diciendo, no es compatible parece. o sea, no no hay solución no hay solución porque acabamos de reemplazarlo y vemos de que no verifica 6 no es igual a 0, eso es falso Entonces, por lo tanto no hay solución, por el momento podemos decir que para el caso 1 o sea, para x menor que menos 1 no hay solución no hay solución y esto en matemática se puede expresar de una manera la, la simbología es conjunto solución igual vacío. Ya está. Dejo entonces como asignación, como serían en este caso, en el caso 2, reemplazarlo en la, en, en la ecuación y resolver la ecuación a ver qué es lo que sale. Si sale. Y bueno, una vez que resuelva la ecuación, vuélvelo a ingresar en la ecuación, en la ecuación de ahí. Yo esto ya lo he hecho en el software matemático y tengo la certeza de que la solución saldrá vacía, así que quisiera ver que ustedes me confirmen, los seguidores de mi canal o los que ven este canal, les invito a hacer el mismo procedimiento del caso 1 con este ejercicio, pero para hallar lo que viene siendo el intervalo del caso 2 o el conjunto solución del caso 2 y el del caso 3 y el del caso 4. Bueno, me tengo que ir, me despido. Bueno, no olviden suscribirse y darle like si es que este vídeo les sirve. Hasta luego, que les vaya bien.